¡Hola! Estamos acá en el metro con Gonzalo, tío no es Maricón Vamos a Hongdae porque nos vamos a juntar con una amiga mía que no veo hace muchos años Y También nos vamos a juntar con Angelina Estamos acá en Gangnam para. Sí Tuvimos reuniones por el tema de algunos conciertos que le han ofrecido a Gonzalo Lo he estado acompañando y Gonzalo con su bolso muy bonito Ha hecho un gran esfuerzo por hacer feliz a mucha gente Todas las noticias y hoy día lo vamos a pasar muy bien Vamos a tomar mucho, nos vamos a curar raja. te cura ahí? Yo sí, yo hago show, soy escandaloso Yo no puedo subir estas cosas o hago una versión como para mayores de edad, ¿cachai? Oye, ¿no es podría ser un de un día, ah? Así como una fiesta electrónica, K-Pop Con DJ coreano, con copete En un lugar muy bacán, con mucho efecto y luces ¿Y también? ¿Ah? Claro, con gaki, para que pongan vanilla y todo lo bueno, así como ah, ah. Oye, ¿te veis bien ahí? tenéis buen perfil ahí? ¿Pero no. solo ahí? No, pero de verdad que sí Ah, ¿solo ahí? <ríe> no, mentira, yo te quiero Pero no, te veis bien, no, pero te veis bien, de verdad me, me gusta ese... me es No, no, no, no, no, no, sí, está... Viene el tren así que vamos a subir y ahí les cuento cómo nos va Hola, eh, Estamos acá en un día muy lluvioso porque randommente terminamos en un concierto de exo Nos invitaron a un concierto de exo así que vamos a disfrutarlo ¿no? Y ahí les voy a contar cómo estuvieron los detalles, ¿ya? 雨 yeah. O'B ¿cacharon? ese trueno relámpago man? fue brígido acá es el Gochok Skydome que es el mismo recinto donde se hace BTS y donde se hacen muchos conciertos yo creo que lo tuvieron que hacer acá el de porque generalmente lo hacen en, el, en, en un estadio pero ahora lo cambiaron por primera vez yo creo que también por el tema de la lluvia porque lo que está lloviendo brígido y este mes se caracteriza por tener un clima así súper súper feo así que les voy a mostrar un poquito como el tema del merchandising hay algunos están pero en realidad es súper súper poco eh, el tío está súper feo, súper malo, está haciendo mucho, mucho frío y weón, onda, te juro que creo que super triste ir a un concierto en estas condiciones, de verdad. Porque bueno, los fans yo supongo que pasé en la fila de los merchandising y todo sufren caleta, weón, así que me ha piado mucho, weón, de verdad que sí. Weón. Vemos que está casi todo agotado el merchandising de EXO para este concierto Podemos ver que aquí lo están de los... ...boots del concierto, está vacío También debe ser por el tema de la lluvia, porque recuerdo que para BTS esto estaba pero... ...arrebalzado ah, de gente, weón La cagó, weón, te juro, así como que... Ay, no se vea mucho la de esto de la lluvia De verdad, siento que como que destruye un poco la con... Eh, destruye la, la experiencia de un concierto, de verdad Me da como esa impresión Mira ahí hay un like que... Eh, como se me da... Bueno, ya salimos del concierto de EXO, que este fue el segundo concierto de EXO acá en, en Seúl, por este Addiction, que probablemente vaya a ser tour mundial. Ahí vamos a ver qué países se van a integrar al tour, pero lo que fue acá en Seúl estuvo muy, muy bueno. E inevitable hacer una comparación con otros conciertos en realidad, como con BTS o como con Big Bang, etcétera Pero ¿sabéis qué? Eh, Qué crazy weón, quedé de crazy también de nuevo Que como que conche tu madre uno nunca termina de sorprenderse acá en Corea con las weas que hacen Como que el nivel de tecnología weón es como que... qué chucha, qué chucha Ya como que me doy por vencido weón Como que ya siempre me voy a terminar asombrando con estas cosas Hola estamos acá afuera ya del concierto Quiero saber la opinión de Tío Noix ¿Por qué te pareció el concierto? La raja pues, weón, si Remaker hace excelentes conciertos 13-13 13, 13. <risas> Dream Maker es la empresa, para los que no saben, que se encarga de la preparación de los conciertos. Hay hartas cosas que me gustaría poder llevar a Chile. Hay hartas cosas que me gustaría poder hacer en Chile, que no, nunca se han hecho. Incluso hablamos con una persona a cargo, a ver si acaso podría ayudarnos para poder conseguir ese material. Entonces igual, como en el 2018 se vienen hartos proyectos, eh, yo creo que el nivel de los conciertos de K-Pop en Chile va a tener que crecer. Entonces, para eso, yo creo que va a ser importante la alianza que vamos a tener con los equipos de producción de acá de Corea para poder en algún aspecto ya empezar a tener un nivel de shows eh, así tan épicos como lo que vimos hoy día Sí, estuvo cuático, estuvo muy cuático sí, Llegó un momento, weon, llegó un momento del concierto que es cuando tú me dijiste ¡Oh, la cagó! Llegó un momento del concierto y que dije, weon, yo pagaría un ticket solamente por estas dos canciones Sí. Fue brígido. Sí, fueron dos canciones que fueron como el, el, el pick del concierto, sí, diría. Sí, la cagó. Sí, yo creo que habrán, ¿cuántas en la parrilla de luz? ¿cuánto habrá tenido así al ojo? Yo creo que fue a hacer sus 600. 600, imagínense 600 luces con o sea, con circuito así lo máximo que tuvimos, Lo máximo que tuvimos nosotros fue BTS, uh -huh. fueron cerca de 350. Mira, caleta, caleta, no deja de ser ya pasó el doble Así que vamos a cerrar acá Esa fue la experiencia de EXO acá en Seúl Y pronto vamos a ir a más conciertos Y les vamos a contar cómo ha estado eso Así que también recuerden siempre eh, Seguir a Noix en sus redes sociales Por si es que quieren tener información ya más directa Aquí del tío Noix que está bailando Con su bolsito Y eso, adiós